La técnica que estoy haciendo es eh, muy antigua, digamos. lo aprendí de mi madre, o sea, de generación en generación. Usamos elementos como herramientas, pueden ser estecas de madera, algunas piedras. Y bueno, estamos tratando de hacer algo para no aburrir. Sí, nosotros en, en el valle tenemos la montaña, o sea, tenemos que ir a la montaña, traerla al taller, procesarla, tamizarla, todo, ponerla a punto para poderla trabajar, digamos, ¿no? De caso hago modelados que son escultóricos, como aquellas piezas, ¿no? que se modelan con esta técnica, ¿no es cierto?, partiendo desde un pedacito de arcilla, levantando de abajo hacia arriba. La diferencia de los colores está que en el negro se hace con el guano de, de oveja, de vaca, puede ser también, eso en un ambiente cerrado, sería como una cápsula y dentro de esa cápsula están las piezas con esos elementos adentro. Y eso en un horno de cerámica. Ocho horas de horneado y después 40 horas más o menos de enfriamiento. Y una vez que está eso, se abre y bueno, tener la pieza negra. Los diseños, bueno, eso partiendo de toda la herencia, digamos, más la la adecuación a los tiempos de la escultura moderna, digamos, ya sea la, la occidental, por llamarla de alguna manera, ¿no? Entonces, el, la combinación de esos elementos da el resultado a esa, ¿no? mm. El material es tan noble, o sea, cualquier chico, ojalá no haya hecho nunca nada, lo haga el simple hecho, siempre haces algo. Pues bueno, después ya el, la dedicación, la pasión, todo eso te va llevando a algún lugar. En este caso mío me llevo a eso y a tomarlo como, como forma de vida. ¿no?